Hay un grupo especial, sibam CLACSO, eh, que fue creado hace, recientemente, en septiembre de este año, es el resultado de una alianza estratégica entre Claxo y el centro iberoamericano Sibam de la Universidad de Novi Sad de Serbia, con el objetivo de explorar las relaciones de índole sociocultural entre América Latina, el Caribe y los Balcanes. Por eso vamos a hablar con los coordinadores de este nuevo grupo especial, Sibam Claxo, América Latina y los Balcanos, vínculos culturales y sociales. Intentaré decir de la mejor manera posible, sobre todo eh, el apellido y el nombre de Bojana Kovacevic Petrovich, ya nos corregirá todo lo necesario. Desde Novi Sad, Serbia, profesora titular y gerente del Centro Iberoamericano SIVAM de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad en Serbia. Y Emilio Gallardo Saborido desde Sevilla, España, filólogo, profesor de la Universidad de Sevilla en la Facultad de Ciencias de la Educación. Boyana y Emilio, muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Hola, muy buenas gracias a ti, Gustavo, y a todo tu equipo excelente, realmente estamos disfrutando tanto del programa como del nuevo grupo que, que acabamos de formar. ¿Qué, ¿Qué tal, bien, Gustavo? Es Un gusto estar aquí hoy. Bueno, un placer para mí y la verdad que es muy interesante poder acercarnos a cuáles son los lazos que permiten que este grupo de este grupo trabajo de sea una potencia para la investigación y que sirva. En principio, la pregunta, Boyana, para ti sería, digo, ¿cuál es la importancia de crear un grupo especial con estas características? Uh, pues muchísimas gracias. Hace, uh, hace un año y medio uh, hemos formado, hemos establecido ese centro iberoamericano en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad, Serbia, con la idea de explorar relaciones uh, no solamente con, con América Latina, sino también con, la, con, con el Caribe y esta parte del mundo y también fomentar relaciones, uh, coautoría, etcétera, etcétera, y en plena pandemia, ¿no? Uh, Hemos eh, hasta ahora eh, hecho como 25 programas, todos en, en, en, eh, vía Zoom, ¿no? por internet. Y eh, prácticamente eh, a, a partir de, de varios eventos que hemos organizado, se nos ocurrió la idea... Después de, de muchísimos trabajos de investigación, hechos, congresos donde hemos participado, dossiers, de los cuales me imagino que Emilio va a decir um, algo en detalle, uh, ofrecer a FLAXO uh, un grupo especial que trataría esos temas que, que siguen tan poco investigados y hay tantos vínculos de esta parte del mundo donde, donde me encuentro yo ahora, ex Yugoslavia, Serbia, ¿no? por un lado y por otro lado, eh, América Latina. También tengo que decir que, que todo, todo este, este proceso tenía que ver con la Asociación de Hispanistas Serbios y con la Escuela de Verano de Estudios Latinoamericanos, donde, eh, donde eh, le invitamos a Pablo Gomaro hace un año y medio y de hecho, con, en una conversación con Pablo, pues simplemente eh, empezamos con la idea de ir formando algo, ir haciendo algo, y lo primero que, que prácticamente decidimos hacer es un libro Uh, un libro que, que está en proceso de edición, uh, casi todos los artículos ya, ya han llegado, un libro que trata uh, justo estos vínculos entre América Latina y los Balcanes, pero en la época de la Guerra Fría. Uh, y bueno, también quería mencionar que, que uh, entre tanto, de, desde septiembre, Prácticamente ya hemos uh, también teni tenido varias reuniones con los miembros, ahora tenemos 50 miembros del grupo especial uh, y muchos más por venir, porque prácticamente cada, a cada rato nos están escribiendo colegas de todo el mundo um, preguntando si podrían integrarse, porque obviamente se trata de, de unos temas muy poco investigados y hay tanta gente que tiene que ver de una u otra manera uh, o con los Balcanes o con los autores de esta parte, del mundo o con cualquier digamos, uh, cualquier uh, tipo de, de sociedad y de cultura que, que tenga que ver y bueno, yo creo que ahora como estamos uh, introduciendo los miembros en, en el web de CLACSO, uh, muy pronto tendremos la lista de todos los miembros y toda la variedad, de hecho porque se trata de una variedad impresionante de 20 países uh, y, y uh, como digo, 50 investigadores y a uh, escritores y también artistas que forman parte de nuestro grupo especial. Eh, Boyana, eh, te escuchaba con mucha atención y pensaba, y va la pregunta ahí para, para Emilio, y entonces, ¿cuáles son esos lazos? Porque entiendo que son dos regiones en el mundo que este, desde la Guerra Fría hasta el día de hoy, han tenido cambios de un nivel de profundidad enorme este, en muchos sentidos, políticos, este, de, de, de países. Bueno, ¿cuáles son esos lazos entonces que unen y cuáles son esas cuestiones que estarían como en los primeros puntos para tratar de la relación entre estos dos lugares del mundo, Emilio? La naturaleza de, la naturaleza de los lazos es variada. Eh, podemos pensar desde un punto de vista histórico, ¿no? toda la cuestión de la inmigración es muy interesante y también nosotros, como has visto, nos hemos, hemos empezado trabajando un momento histórico que consideramos crucial y que consideramos que está desatendida eh, desde el punto de vista de, de los estudios literarios y es eh, esta serie de vinculaciones culturales que se producen entre, pues, por ejemplo, escritores de América Latina y su presencia en, en toda esta parte de, del socialismo europeo. ¿no? Eh, estamos trabajando con conceptos como eh, literatura comunista mundial, de, de, manejan ciertos colegas, no eh, el profesor Jorge Locane, por ejemplo, literatura de la socialista mundial. Estamos trabajando con la con la cuestión de la mundialización de la literatura latinoamericana. Ahí tenemos ya una serie de lazos ¿no? eh, culturales, pero no nos quedamos ahí. También eh, estamos planteando eh, una epistemología sur-sur. O sea, estamos hablando desde, estamos hablando de, desde dos sures distintos, ¿no? pero que tienen bastantes concomitancias. Eh, entonces creemos que desde el punto de vista epistemológico también es interesante. No solo quedarnos en los estudios de caso, sino plantear una cuestión incluso de orden metodológico e epistemológico. En este sentido, eh, como bien comenta Boyana, eh, nos preocupa eh, que haya una pluralidad eh, amplia de colegas, ¿no? Y no solo académicos, de hecho, bueno, pues por supuesto tenemos, tenemos colegas de las distintas provenientes, de las distintas ciencias sociales y de las humanidades, pero también tenemos artistas porque eh, quisiéramos, poner, quisiéramos poner el acento sobre eh, la unión entre investigación y arte. De hecho, eh, uno de los resultados que estamos planteando, mmm, queremos hacerlo pues, en el tercer año, si es posible, es crear una obra de arte, ya sea musical, eh, performativa, donde a través de la cual eh, traduzcamos la investigación que estamos realizando eh, en un lenguaje artístico. Entonces, eh, esta. Interesante, ¿no? interesante. Sí. Es interesante eso, Emilio, porque aparte da la posibilidad de plantear que las investigaciones lleguen a más gente, digo, que realmente tengan otros niveles de impacto. Digo, ¿ya, ya antes habían avanzado con, con esas lógicas en que la academia eh, ahonda o aborda las cuestiones culturales para poder hablar de las investigaciones, boyana Creo que no te estamos escuchando. Ay, ahora oh, sí. Vale, ahora sí, vale. Solo para no olvidarnos de, de mencionarle a Andrea Yetanovich, la tercera coordinadora, nuestra querida colega de la, de la Universidad de Santiago de Chile, que desgraciadamente hoy no ha podido estar con nosotros porque está en la Feria de Libros de Guadalajara como una de las invitadas especiales una de las estrellas literarias y le pidieron que se quedara un día más uh, pero ella también es un, el, uno de los enlaces uh, tan obvios y tan digamos cruciales porque ella es, es chilena de origen serbocroata, para no decir yugoslavo y también habla y escribe sobre esos vínculos entonces uh, estuvimos buscando a la, a la tercera persona uh, que, que, que tuviera que ver con américa latina no eh, que, que formaría parte de nuestro grupo especial como coordinadora y de verdad resultó que andrea y fue eh, una digamos una, una variante excelente como para para um, cerrar ese círculo también eh, quería mencionar uh, otra cosa que me parece muy uh, significante en nuestro grupo especial tenemos tanto gente de, de ex yugoslavia y de, de los Balcanes en general, que vive en otras partes del mundo, tanto en América Latina como, por ejemplo, en los, los Estados Unidos. También tenemos colegas que ya han investigado varios vínculos y para, para eh, también, para, para, no, para que no se me olvide, eh, cabe mencionar otra, otro detalle importante. Eh, hace 100 años hubo muchísima migración de Yugoslavia hacia América Latina. Esos vínculos son eh, enormes, son eh, de verdad una, eh, una, una cosa impresionante porque, por ejemplo, en Argentina hace literalmente 100 años se, publicaron, se, se publicaban como, como 10, 11 periódicos de, de la gente que, que, que se fue de Yugoslavia hacia América Latina. Uh, y había muchísimos, uh, muchísimas asociaciones de Yugoslavos, etcétera que luego uh, aceptaron los nombres latinos, se quedaron allí, también en Perú, también en Chile. Uh, en Chile hay una, una colonia croata. Y también, otra cosa muy importante, tenemos un grupo de los colegas de Brasil, que también forman parte del grupo especial, ...que ya tienen experiencia con la investigación de los vínculos entre, por ejemplo, Brasil y Croacia, Brasil y Montenegro... Brasil y parcialmente serbia eh, y la lengua portuguesa también formará parte de, de forma parte no de nuestro grupo especial en el sentido de, de los vínculos con brasil así que por supuesto la cultura la literatura es lo, lo principal que, que fue nuestro punto de partida pero luego como, como hay una diversidad de gente y de, de los miembros de los integrantes del grupo entonces, cada, cada vez que nos reunamos, pues surgen más y más ideas y yo creo que, que en los próximos tres años tendremos mucho trabajo y también eh, una, digamos, una creación verdadera eh, en el dominio tanto de la investigación como del arte. Eh, en, este, en este camino, digo, y entiendo que del otro lado puede haber gente que se vea interesada, interesados, en la posibilidad de, la de participar popular. del grupo de trabajo. Eh, Emilio, digo, ¿cómo, ¿cómo se puede acceder? Digo, a través de la página de Claxo, entiendo que es un, un vínculo, pero eh, realmente yo sí, cuando escuchaba a Gollana, pensaba, así en la infinidad de migrantes en la región que, que conozco y entiendo que en la academia también debe ser muy abundante la cantidad de gente de, de los Balcanes en Latinoamérica y posiblemente también eh, al revés que han viajado hacia la zona de los Balcanes de Latinoamérica. Pero ¿cómo se pueden contactar? ¿Cómo pueden ingresar o tener más datos sobre este grupo de trabajo especial? Sí, bueno, si me, permit si me permite, Boyana. Eh, en este caso... Eh, eh, es un momento muy oportuno porque realmente como estamos empezando el trabajo empezamos hace pocos meses eh, aunque ya contamos con un número muy significativo de miembros estamos creciendo y eh, en estos momentos iniciales incluso estamos cerrando, oh, cerrando, estamos cerrando la línea de trabajo entonces todos aquellos todas aquellas eh, que quieran participar eh, pues son bienvenidos nos pueden enviar un correo en, en, la, en el enlace que tienen que tienen abajo pueden encontrar el correo y bueno simplemente nos tienen que explicar un poco su, sus líneas de trabajo su interés por el grupo y un poco su perfil curricular pero ya les digo les animo porque realmente en este momento se está fraguando se está forjando eh, lo que va a ser el futuro del grupo y es un momento muy oportuno para unirse a él Gracias Emilio en ese sentido, y por tener como más datos. Ahí en todas las redes de Claxo en este momento está siendo publicado el dato de lo que recién comentaba. Boyana, me genera mucha, mucha intriga saber algunos datos más de, de Serbia en estos momentos. Tú estás... Desde allí, eh, específicamente desde Novi Sad, Serbia, estoy diciendo bien. Y si por ahí puedes contarnos un poco de cómo se está viviendo al día a día en esta ¿Sí? pandemia. Digo, las últimas ¿Sí? noticias si la que uno no, imagina tienen, ver con ver con tienen que ver con Omicron y esta nueva variante y las preocupaciones que genera. ¿Cómo está viviendo en Serbia? En Serbia? Sí. Eh, muchísimas gracias Gustavo pues yo tengo que decirte que yo soy Yugoslava porque bueno vivo en Serbia pero soy de madre croata padre bosnio, nací en Serbia entonces aquí muchos somos una impresionante mezcla de, de prácticamente varias partes de, de nuestro ex país eh, la Universidad de Novi Sad y la ciudad de Novi Sad es la segunda ciudad eh, y universidad después de la de Belgrado la Be Belgrado como la capital ¿no? del país y eh, eh, últimamente o sea, a partir de, de, del inicio de este año académico estamos trabajando eh, de, con un modelo híbrido. Tenemos una parte de las clases eh, en vivo, en las aulas, otra parte eh, vía Zoom o, o digamos, otras, otras plataformas de internet. Uh, el COVID sigue presente, pero la gente um, está regresando a una vida más o menos normal, siempre con mascarillas, siempre a distancia, uh, física, etc. Pero yo creo que ya, ya eh, llevamos uh, todo, todo este, digamos, uh, to, toda esta desdicha mucho mejor que hace, hace un año y pico y también... También uh, cabe mencionar que, que esto no nos, uh, no nos uh, impuso a hacer una serie de programas uh, vía internet, aprovechar uh, justo el, el COVID para establecer contactos y realizar programas, uh, como por ejemplo tuvimos un, un evento impresionante con, con varios autores argentinos, uh, organizado por el simam el Centro Iberoamericano de Novi Sad, estuvieron con nosotros vía Zoom Luisa Valenzuela, Samantha Schwebling, Guillermo Martínez y Ana María Schua. y fue uno de los grandes eventos que hemos organizado para 300 personas y mucho más, así que también eh, pa, para, para terminar quiero mencionar que no, Sad, la ciudad donde me encuentro ahora, eh, el año que viene será la capital europea de cultura. Y será un momento de verdad excelente como para visitarlo, para eh, establecer contactos, realizar programas, etcétera, porque todo el año 2022 será eh, un año de, de la capital cultural y con mucho orgullo eh, lo, lo comparto y, o sea, espero por lo menos eh, ver aquí a alguna gente por primera vez, ¿no? Gracias a esa, digamos, ese título que hemos obtenido.